Se trata de Alexander Martínez, quien recibe atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl de esta ciudad de San Francisco de Macorís, a consecuencia de las heridas que le causó un hombre solo identificado como Cunino, en un hecho ocurrido en un centro de diversión en el municipio de Pimentel. Estamos bebiendo en un negocio. Eh, Estábamos ahí unos un muchachos ahí. Y uno mandó a otro para que me dieran mi baño. Me, me entraba a la puñalada con la le gusta San Felipe San Felipe Ajá uh -huh. ¿Cómo se, eh, se llama? Eh... ¿Qué le gusta? Que a él le gusta de que esté peleando, cuando bebe, le gusta pelear a yeah. ¿Le gusta No, ellos eran sus amigos Eran amigos Y él estaba mandando un loco para que me diera, amigo